Hola, hola, hola, hola Bueno, a mí sabes que me encanta la mitología Y... Nada, no es que sea un montón de mitología Pero me gusta para ir conociendo un poco más eh, a cada planeta Y hoy nos toca eh, uno de esos planetas que es lindo hablar de su mitología Neptuno Neptuno, regente de Pisces y justo estamos en una época en que Neptuno está pasando por Pisces desde hace algún tiempo y va a quedarse por un tiempo más todavía porque es de los planetas más lentos, de los exteriores de los que están más alejados de la Tierra y la mitología de Neptuno es que él eh, es eh, hijo de Saturno y, eh, y hermano de Júpiter. Es uno de los hermanos de Júpiter que eh, Júpiter el sacó del vientre de Saturno. Y entonces dicen que él se fue a reinar en lo más profundo del mar, que él su hábitat es lo más profundo del mar. Que él tiene castillos dorados. Y caballos y delfines. Ahí donde el hombre nunca pudo llegar. Y que él con su tridente. Cuando lo hacen enojar. Es que provoca maremotos. Sismos. Y de todo desde esas profundidades. Entonces que si no hay un motivo valedero es mejor no molestar a Neptuno yo lo que digo es que esta historia, la mitología, los mitos lo que nos vienen a explicar son cosas que tienen que ver con nuestro interior con nuestro interno y, y entonces por eso yo digo que Neptuno viene a simbolizar el psiquismo mismo de cada uno de nosotros Así que recordad esto siempre Neptuno Reina En lo desconocido Para cada uno de nosotros Bueno, muchas gracias por haberme acompañado Hoy como todos estos días Nos queda la mitología de un planeta más De Plutón eh, y, y la mitología de Quirón también eh, y con eso completaríamos esta semana. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días. No te olvides de sumarte a nuestra gran comunidad de Aprender Astrología Fácilmente. Centro Aprender Astrología Fácilmente.com Chao, hasta mañana.